Bueno, eso es lo que queremos enseñar En este espacio, en este lugar <risa> Bueno, nada, básicamente eso es eso lo que yo te explico que, que la vida es simple Que hay que aprender las cosas simples de la vida Que no hay que complicarse aprendiendo una ecuación O una cuenta matemática O un problema imposible de resolver La vida es tan simple como... Poner una semilla en la tierra, como saber cómo plantar, como saber cómo sembrar nuestros alimentos, como saber cómo hacer un fuego para darnos nuestro calor. Cómo abrir un coco con un machete, cómo nadar. Si te gusta vivir, estar en el mar y vivir la experiencia del Caribe, es necesario que te pongas en el lugar que tienes que ponerte, como una persona de mar, no vamos a enseñar cosas complicadas, ni te voy a repetir 20 veces las 10 reglas que necesitas para estar seguro en un barco. Porque ni yo las sé. Pero sí te vamos a enseñar a usar un dinghy, a que tú puedas manejar tu propio dinghy en el caso de que nosotros dos, James como capitán y yo como marinera, nos, no sé, nos descompusimos. Y necesitamos una ayuda, y necesitamos que tú manejes el dinghy. Es algo fácil, algo que lo vas a aprender rápido. Y si, al menos, aunque te lleve 10 horas, en 10 horas lo vas a aprender seguro. Ir a la isla, hablar con los cunas, conocer la cultura, las personas, qué hacen, cómo tejen. Obviamente que un curso de cómo coser molas no va a ser posible por los días que te vas a quedar. Pero sí cómo hacer un arroz con coco. Por ejemplo, la comida típica de Cunayala es el arroz con coco. Y es increíble porque sacas el coco de las palmeras, tú mismo tú los abrís, tú los rayás sacás la leche y preparás tu arroz con un pescado que nosotras vamos a pescar en el mar con un arpón ¿por qué? porque contamos con arpones en el barco obviamente pesca eh, una pesca limitada solamente para comer para poder alimentarnos ¿por qué? porque nuestra comida es completamente natural tratamos de no eh, Tener residuos, tratamos de, de que no haya casi residuos en el barco, es decir, que no haya casi basura. Entonces, vamos a pescar, vamos a alimentarnos, vamos a desayunar rico nuestros pancakes, que los va a hacer el capitán seguramente. Vamos a disfrutar de las cosas básicas y vamos a aprender a navegar. Que eso también es importante, porque para desplazarnos por las 365 islas que tiene San Blas, necesitamos saber cómo navegar. Tenemos un barco pequeño, fácil de navegar, no tiene timón, tiene caña, eso hace que uno sienta más el viento, si se va de rumbo, que pueda corregirlo de forma más fácil porque lo siente. Entonces vamos a aprender el instinto, el verdadero instinto del hombre, el sentido común, que a veces lo perdemos. ¿Por qué lo perdemos? Porque tenemos la cabeza en cosas muy complicadas. Por ejemplo, si sos contadora en cómo resolver el problema de tu vida. No, no hay, no hay que resolver nada. Solamente usar el sentido común y vivir como vivían nuestros ancestros. En la tierra, en la madre tierra, en el mar. Ponían dos telas y navegaban. Antes se navegaba con dos telas. Ahora hay todo, toda la tecnología del mundo. Antes ni eso. Entonces vamos a, en esos días que tú te quedas, vamos a volver el tiempo atrás. Vamos a vivir como se vivía antes. De la casa... De la pesca, de la navegación, casi de la comida natural, de qué podemos, de aprender lo que ustedes quieran. Conmigo, Guadalupe, con James, el capitán de Estados Unidos, Argentina. Y bueno, los esperamos en nuestro barco. Es un barco increíble. Un barco pequeño, de 30... ¿Cuántos pies tiene James? ¿El barco? 40 pies. De 40 pies, con una capacidad para cuatro personas. Cuatro o cinco personas, no queremos tampoco tanta gente, queremos algo privado, queremos enseñar de forma eh, tranquila y más privada, no queremos la multitud. Así que, bueno, chicos, nada, aprender a cocinar, aprender a hacer un fuego, aprender a pescar, a navegar, a disfrutar, aprender a disfrutar y, y a cuidar la naturaleza. No, yo <laughs> <laughs>